En el episodio pasado dejamos a Kasei, Dasei, sus caballos, Rongo y sus Ronrisers durmiendo a pleno camino, mientras siniestras y horripilantes criaturas los dejaban en la noche. Buenos días Kasei, será mejor que partamos lo más pronto posible. No sin antes probar un saludable completo y balanceado desayuno. <risa> Cálmate aquí, amigo. ¿Qué tienes? ¿Qué te sucede? Ah, quiere que lo sigamos. Yo vi que lo hicieron los coyotes Cortes. ¿Eran las criaturas en todo este pueblo que usan plata y vina porcelana? Mira cómo fueron colocados los platos y los cubiertos y hasta una servilleta. Con razón el pobre amigo estaba asustado. Bien, din, don din don diridirid din don. La caja. ¡Qué buena suerte, huersas! Kasei encontró la caja fuerte robada, ahora lo que falta es que ella y Zasey la regresen, que hay de los antipáticos y malévolos Ron Reizers. Aunque no lo crean aún están dormidos, parece que Kasei hará su trabajo sin dificultad, así que ellas dos han de regreso al pueblo, para limpiar buen hombre y ser restaurado como las heroínas local. Mientras tanto en el distante planeta Tórax, las cosas nunca están saliendo bien, los cerdos aliens pensaron que finalmente habían descubierto la cura para el virus del papiloma humano. Que ha estado eliminando a su pueblo por dos mil años, pero estaba equivocado, unos enormes pesazos sobrantes del planeta cae como un rayo a través del espacio con camino a la Tierra. ¿Qué es lo que pasa de Acey? Es muy grave presentimiento de que un asteroide gigante podría estar avanzado hacia la Tierra. Lo irán Kasey y regresar al pueblo con esa caza fuerte antes de que el asteroide se estrelle, despertarán los Ron Risers, Solo hay una forma de averiguarlo, acompáñenos en el próximo capítulo de la espeluznante extra peligrosa super aplastante aventura de Kofir Kasei. la peor se lo es.